Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy tratamos en este pleno la cuenta general del 2015, un informe de 770 páginas. Dedicamos, Muchas gracias. dedicamos dos meses a debatir los presupuestos y tenemos siete o diez minutos para hablar de su ejecución, de su plasmación real, un desequilibrio que genera descontrol sobre, sobre el Gobierno. En este informe de la Cuenta General del Estado hay, como ya se ha dicho, once entidades que siguen sin rendir cuentas y eh, no cumplen con, con los plazos de presentación otra gran cantidad de, de entidades. Es incomprensible que haya entidades y organismos de la Administración General del Estado que queden directamente fuera del control público y que esto no suponga, además, ningún tipo, ningún tipo de sanción. Un año más, el informe refleja los ya clásicos trucos de contabilidad creativa del Gobierno del Partido Popular, que no dejan de ser la forma que tiene el Gobierno del Partido Popular de saltarse una ley, como la Ley de los Presupuestos, para adaptarla a su voluntad. Dos buenos ejemplos de ello los tenemos en la ocultación del gasto en armamento, que ya se ha citado, a través de las modificaciones de crédito y las sobreestimaciones de ingresos de la Seguridad Social. Este año se han financiado a través de créditos extraordinarios 852,4 millones de gastos eh, en 2015, perdón, en planes especiales de armamento, una práctica que ya ha sido declarada inconstitucional, una práctica más dentro de, de la larga racha del señor Montoro que sigue jugando para bingo. Para evitar titulares. El presupuesto de defensa se incrementaba mediante modificaciones en más de un 40% cada año, llegando a un total de 8.800 millones entre 2012 y 2015. En esta línea hay otra peor aún. No se incluyó en los presupuestos generales aprobados por las Cortes generales pues se aprobó eh, por la puerta de atrás mediante un crédito extraordinario. Por eso, la partida de Administración financiera y tributaria pasó de un presupuesto inicial de 22.300 millones entre 2012 y 2015 a gastar, finalmente, 82.400 millones de euros en el rescate en el financiero a los bancos. Los señores del Partido Popular pretenden eludir las explicaciones en el Parlamento y para eso ocultan eh, entre 2012 y 2015 la época de mayores recortes que ha habido en nuestra historia. Además, nos encontramos con que la ejecución del, del presupuesto se queda en muchas ocasiones por debajo de, de los propios datos que figuran que figuran en el presupuesto. Y esto ha, ha sido así, por ejemplo, en las inversiones en, en, I, +D, en I, +D I+. La ejecución del presupuesto queda, por tanto, como el reflejo en un espejo deformado, incrementándose a través de créditos extraordinarios y reduciéndose a través de, de la no ejecución. Todo siguiendo el criterio del Gobierno y por la puerta de atrás. Por último, otro año más, el informe vuelve a, a reflejar que existe una desviación negativa de las previsiones de ingresos de la Seguridad Social de más de 10.000 millones, una sobreestimación que se ha repetido año tras año desde que Rajoy llegó a la Moncloa, suponiendo más de 30.000 millones desde el año 2012. Y ante esto hay solo dos posibles explicaciones. Quizás es que se, pre, se cree en su propia mentira de que se está creando empleo decente en estos años y, por tanto, fallan en sus previsiones o bien es una estrategia de este Gobierno para presentar unos presupuestos con más gasto para después corregirlos mediante, mediante recortes encubiertos. En definitiva, las trampas recurrentes del Gobierno en materia presupuestaria son una burla al Parlamento y a toda la sociedad española y suponen continuas violaciones de la Constitución y de la ley general presupuestaria. Es todo. Muchas gracias.